Hola familia, ¿cómo estáis? Quiero que sepáis que estoy bien y que estoy en paz. Llegué a Chad hace menos de una semana y la verdad es que no me puedo creer que haya pasado tan poco tiempo. Aquí todo marcha bastante despacio. Funcionamos al ritmo de la vida. Nos levantamos a eso de las 5 de la mañana y sobre las 6 vamos a misa en comunidad. Eh, ahora mismo yo vivo con seis jesuitas Tres en formación y tres sacerdotes, y bueno, yo soy uno más de su, de su grupo, la verdad que me han acogido muy muy bien. Al igual que los reptiles que vivían en mi habitación, que no han puesto ninguna pega a que me, me mude con ellos. Bueno, la verdad que cuando llegué, no pasé mal, ¿eh? los primeros días estaba acojonado. Estaba pensando, tío, ¿cómo me metido yo en esto? ¿Pero quién me ha mandado? ¿Y cómo le explico a todo el mundo que no voy a estar aquí ni uno ni dos años, sino que la semana que viene estoy allá? pero bueno, eh, tenía una lectura espiritual muy buena que me ha guiado muchísimo y me ha hecho recordar que es que no estoy aquí porque yo quiera ni porque me apetezca sino porque es que vengo a cumplir la voluntad de Dios y eso me ha dado una paz pero instantánea y me he puesto a trabajar por su viña que es para lo que estoy aquí así que os mando un beso muy fuerte feliz día de todos los santos recordad que todos estamos llamados a ser santos o sea que a tener esperanza.